Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube Y hoy tenemos algo que nos importa a todos, que estamos muy muy ansiosos Seguramente tanto ustedes como yo lo estaba Y es porque tenemos novedades sobre lo que tiene que ver con las cajas Por fin llegaron noticias de las cajas grandes Esto estaba totalmente herméticamente cerrado O sea, se comentaban un montón de cosas Pero, pero, pero no había nada, nada en concreto, ¿ok? Bueno, y aquí tenemos... Un videito como siempre, Wargaming nos regala un que Está bastante bien resumido lo que tiene que ver con las cajas navideñas. Ahora lo vamos a ver, total dura tres minutitos. Y después les voy a explicar bien, más allá de eso, en profundidad, lo que vamos a estar eh, analizando en el video y demás, ¿bien? Pero vamos a arrancar diciendo que eh, la temporada festiva siempre está llena de magia y regalos. Y este año no es la excepción, por eso, desde el 9 de diciembre, ¿ok? 9 de diciembre. A las eh, de 2020 a las 3 de la tarde, 5. A las 3.20. Bueno, no sé, bueno, esos horarios. Fíjense más o menos cada uno en lo que es el horario en su, en su país, ¿no? Porque es muy grande el continente. Eh, y va a estar disponible hasta el 11 de enero. Bien, eh, podrán conseguir cajas grandes con oro. Podrán conseguir cajas grandes con oro. Hermosos adornos, vehículos premium raros y mucho más. Bien, bueno acá tenemos eh, el pequeño resumen que nos hace la gente de Wargaming Así que vamos a verlo y voy a estar parando si, si puedo aclarar alguna cosita Pero básicamente va a ser eh, qué nos dice la empresa Operaciones festivas ya se acerca y está repleto de maravillosas sorpresas y de alegría Podrán escoger cajas grandes de cuatro colecciones. En cada una encontrarán una recompensa garantizada. Oro y dos adornos de la colección correspondiente. Un adorno de nivel 5 y otro aleatorio. Además, en la caja encontrarán algunas sorpresas adicionales. Más oro, días de cuenta premium de World of Tanks, créditos, estilos 3D o uno de los vehículos premium. El Bisonte C-45, el primer vehículo con un sistema de autorrecarga mejorado. Se puede utilizar como un tanque pesado clásico o para sorprender al enemigo con tres disparos consecutivos. El GSOR-1008, un interesante cazatanques británico, con torreta, buen cañón y autocargador de cuatro proyectiles. El Burrask, un verdadero huracán. Aparece de la nada, inflige una gran cantidad de daño y se va de un momento a otro. El ISU-152K, a este cazatanque soviético, equipado con el legendario cañón BL-10, no le importa lo que tenga enfrente, sea un nivel 6 o un nivel 10. Además, en las cajas grandes podrán encontrar estos vehículos de nivel bajo. El Locust, el T-15, el Matilda Black Prince... El T-78 y el Sherman francés con autocargador. Si en las cajas consiguen un vehículo que ya tienen en sus garajes, recibirán una compensación en oro. Pero aún hay más sorpresas. También pueden obtener cinco estilos 3D nuevos en cajas grandes. El 60TP Lewandowski Una modificación de un tanque que sufrió un rediseño completo de fábrica. El Maus, un verdadero crucero de tierra protegido contra ataques desde cualquier dirección. El Conqueror GC, a esta AAP británica le importa mucho el ocultamiento. El STB-1, cubierto en ramas de pinos, está listo para realizar ataques agresivos por los flancos. El w 115 a equipado con sus lanzallamas, siembra el terror en el corazón del enemigo, como si fuera un dragón ancestral. Y hay más ofertas. Los estilos 3D del año pasado regresan a las cajas. Es la oportunidad genial para obtener un estilo que aún no tengan en su colección. Podrán escoger cajas grandes en sus garajes o en la tienda Premium. Que el nuevo año sea sinónimo de grandiosidad y que puedan cumplir todos sus deseos. Bueno, ahí está chicos, básicamente pudimos ver lo que es el videito, la explicación que nos da la gente de World Gaming y eh, vamos a meternos ya directamente en lo que tiene que ver con, la, con el contenido, ¿no? Disfruten las cajas grandes y su contenido. Como siempre será imposible perder todos los objetos que haya dentro de las cajas grandes. Tendrán un precio igual o mayor en oro que el de la caja. Cada caja grande contiene cuatro objetos. Eh, tres de los cuales no varían. Estos son dichos objetos. 250 de oro. Un adorno a nivel 5 de la colección correspondiente. Un adorno a nivel aleatorio de la colección correspondiente. Es decir... Puede ser que te toque un nivel 1, el nivel 4, o un nivel 2, o un nivel 3. O sea, eso es totalmente random, ¿ok? Y Dice, ¿y qué podría ser el cuarto objeto? Siempre es una sorpresa. En cada caja tendrán la oportunidad de conseguir días de cuenta premium, créditos, incluso más oro. Además de los 250 ya garantizados. Sin embargo, si la suerte está de su lado, quizá encuentren una, un formidable vehículo premium de nivel 8. Un vehículo de nivel 3 a 4, eh, perdón a 6 o un estilo 3D espectacular Las cajas grandes están a la venta en varios formatos eh... perdón, Mientras más cajas grandes contenga un paquete mayor será el descuento Bueno, claro, aún no te las deja comprar, ¿bien? Eh, la compra estará disponible desde el 9 de diciembre a las 11.20 UTC Es el tipo de horario eh, bueno, como siempre, cuando compras cajas te da 3 cajas grandes, 11 cajas grandes con un descuento del 9, 25 cajas grandes con un descuento del 20 y 75 cajas grandes con un descuento del 33. Um, cada caja contiene lo siguiente garantizado, bueno, eh, pues ya lo dijimos, eh, 250 de monedas de oro y un objeto garantizado de la lista. Te da o 250 de oro, o 500 de oro, o 1000 de oro. O sea, ya te ve, te, ¿compras la caja grande? Te viene 250 monedas de oro, un adorno eh, nivel 5 y un adorno random Y después, además, sí o sí, te toca o un día de cuenta premium O tres días de cuenta premium, o siete días de cuenta premium O 250 más de oro, o 500 más de oro, o 1000 más de oro O 100.000 créditos, o 500.000 créditos o, o sea, todo O, ¿no? Pero es así El 152, la ISU 152K eh, El bisonte, el pesado italiano que salió hace nada que los que me estuvieron preguntando para mí era que iba a salir en las cajas. El Heezor 1008, cazatanques británico de Tier 8. Y el eh, querido Burrask. Si no, después de última, se puede tocar el Panzer Kahnwagen T-15. El Matilda Black Primes. El M22 Locus. El T-78. Y el M4A1 FL-10. Eh, que es un Sherman un con Con Autolocher. Hola... Básicamente es el Sherman americano con la torreta de, de, de un francés autocargador. Después tenés estilos 3D bien, tenés la Conqueror Carrier. bacalas porque es una artillería. Después tenés, no, no, respeto, respeto y banco a la gente que, que usa Arti. Después tenés el mouse con estos estilos. Eh, me gusta el de la carrier que tiene ahí como un montón de árboles. El del mouse que tenés ahí una torreta antiaérea. Del 60TP Y uno para el stv 1 Y después tenés para el Wansu 111 Model 5A, el Tier 10 Pesado chino eh, Después puedes conseguir las, eh, Los estilos 3D, podríamos decirlo así De las operaciones festivas del año pasado El del Tito 4, el del 305 El del E100, el del Japan E100 El del 140 y el del 430U Después, los regalos más geniales son los amenazantes vehículos premium de nivel 8, entre los que se incluyen dos vehículos completamente nuevos, eh, que obviamente es el pesado italiano y el Gizor 1008. La caja puede contener un vehículo premium de nivel 8 de la siguiente lista. El Bisonte C45, tanque pesado italiano con mecánicas de autorrecarga modificadas, disponible por primera vez en el juego. Este guerrero único sin dudas será una incorporación valiosa a tu colección blindada. El Regisor 1008, el primer cazatanque británico con un autocargador de 4 municiones. Su pequeño tamaño y su nivel, alto nivel de ocultamiento lo convierten en un tanque perfecto para atender emboscadas. El rápido tiempo de recarga entre proyectiles y el preciso perforante cañón hacen que el enemigo tenga casi cero posibilidades de sobrevivir si se topa con, con este depredador sigiloso. Después el burrasque, bueno ya lo conocemos, un rápido y furioso tanque mediano francés de autocargador de 2 municiones. Puede infligir de hasta 720 de daño en cuestión de segundos. Y es una eh, máquina muy rápida y demás. El 152 es una bestia ¿sabes? que tiene un, un, sus monstruosos 750 puntos de daño. La verdad que lo que más característica, caracteriza a este tanque. Yo lo tengo. Más que nada, más que. Sí, obviamente los 750. Pero a diferencia de la ISU-152 de línea. Tiene el BL10. Que es el cañón que penetra eh, 286. Eh, y 300, no me acuerdo, pero... 286 con munición estándar, o sea, es una bestialidad. Bueno, Bison C45, para los que no, no lo tienen aún, obviamente que es la mayoría, pero eh, yo ya hice un video, se lo voy a estar dejando una tarjetita por acá para que lo vean. Que eh, lo hice antes de ayer, creo. Tenemos 360 de daño promedio, eh, 218 con munición estándar de penetración, 270 con munición premium, 2 eh, hit, después tenés... Tiempo de recarga automática de un proyectil de 17, 15 y 12 Tiempo de recarga entre disparos de 3 segundos Depresión del cañón de menos 10, o sea que puedes asomarte y eh, hacer un poquito de cooldown Blindaje de torreta de 185, 80, 50 Blindaje de chasis de 135, 75 Lateral 30 trasero Velocidad máxima 50 km por hora eh, Velocidad en reversa 15 km por hora Chicos, está muy muy bueno y después tenemos el G-SOR 1008, bien, que como dijimos ya es un, eh, un TD, un cazatanques, un tank destroyer, daño medio de 320, eh, con una munición estándar de 226, tiempo de carga completa 45 segundos, tiempo de carga entre disparos 2 segundos, eh, tiene 4 proyectiles en el cargador. Y una dispersión de 0.34, una velocidad de apuntamiento de 2.3 y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Me encantaría saber cuál es su eh, potencia específica, ¿no? Porque si alcanza estos 60 kilómetros por hora, la verdad que está a estar muy, muy bien, te digo. Eh, bien, y se puede usar tranquilamente como un tanque medio. ¿Por qué le ponen la denominación de cazatanque? <risa> no tiene nada de cazatanque, es más un mediano que otra cosa. Pero bueno... También podrán recibir uno de los siguientes vehículos premium de nivel 3 a nivel 6. Eh, el M4-1 FL-10, un tanque mediano francés de nivel 6, completamente nuevo, con torreta oscilante y un autocargador de 4 proyectiles. Mm, buenardo me gusta el T-78, el típico cazatanque estadounidense, que ese es una especie de Hellcat. El Matilda Black Prince de Tier 5, que bueno, es muy muy lento, hiper hiper lento, pero dispara cada nada. El Panzer T-15 y el Locus, que la verdad que no los conozco. Y eso no es todo, amigos. Las sorpresas nunca terminan. Si no obtuvieron un vehículo a nivel 8, entonces, con un poco de suerte, podrían encontrar otro objeto dentro de la caja. Un nuevo estilo 3D para los siguientes vehículos de nivel 10. Bueno, lo que dijimos recién. Eh, acá tenés el del Gun Carrier. Para que lo los que de frente. tenés Bueno, acá tenés el del Gun Carrier, más que nada. El del Maus, también con esa torreta antiaérea arriba. Eh, el del 60TP Lewandowskiego, tier 10 super pesado polaco. Después tenés el STB-1, el mediano japonés de tier 10. Y por último el pesado chino de tier 10, el Wansu eh, 111-5A. O quizá encuentren uno de los 6 estilos 3D geniales de las cajas grandes del año pasado. Tito 4, 100, objeto 140, el 305, bueno estos ya son viejos, ¿no? Este es el del Tito 4, el del L100, el del 140, el del 365, el del Japancer 100 y el del 430U. Uh. Compensación. Si al abrir sus regalos se encuentran con un tanque premium que ya tienen, se los compensará por el valor total del tanque con monedas de oro. ¿Bien? Te toca. El... Acá te lo hice perfectamente. Sin importar las veces que esto suceda. Te tocó dos veces. El burrasque. 7600 te van a dar la primera vez Y 7600 la segunda vez Es lo que corresponde bien Por el bisonte te van a dar 10200 de oro Si ya lo tenés eh, Que dudo que pase Pero si te sale dos veces en las cajas Te compras 500 cajas Te sale en la primera 10, te sale el bisonte Y en la número 400 te toca el bisonte Entonces, eh, por decir algo Te van a dar estos 10200 Más 10200, 20400 El gizor 1800, 9000 de oro El burrasque 7.600. La ISU 152, 8.700. El M4-1 FL10, 3.300. El T78, 2.800 de oro. Matilda Black Prince, 1.750. El T15, 900. Y el M22 Locus, 900. Si al final del evento aún tienen cajas grandes sin abrir, estas se abrirán automáticamente. Incluso si se olvidan de ellas. O sea, te las abren igual. No creo que nadie se olvide, pero bueno. Tal vez justo ese día tenés algo que hacer y termina el evento, entonces no pudiste entrar los últimos 2 3 días. Te los abre y te los deposita en tu cuenta. Quedarán almacenados en su cuenta, exactamente. A la espera de sorprenderlos con un conjunto de objetos increíbles, cuando termine el evento recibirán una compensación en oro. Por todas las cajas grandes que hayan enviado como regalo, pero cuyos destinatarios no hayan abierto. vos. bueno... Celebren las fiestas con nosotros y ganen premios Incredibles. Bueno chicos, básicamente esto ha sido un informe más o menos relativamente completo. Ya saben que eh, tienen diferentes tipos de cajas. Las del Año Nuevo Lunar, la de los mágicos. Al igual que lo, el libro que hay que coleccionar con las estampitas esas, los fragmentos y demás. Año Nuevo, Navidad, Año Nuevo Lunar y mágico. bien A partir del 9 entonces van a poder, les va a poder tocar eh, cualquiera de estos cazatanques. Cazatanques. De estos tanques, la ISU, el Bisonte, el Hisor, el Bachat Burrasque, el Panzer 15, el Matilda, el Locus, el T78, el M4 y eh, algún estilo 3D de los que estuvimos viendo. Eh, días de cuenta premium, oro, créditos, un adorno a nivel 5, un adorno a nivel aleatorio y 250 monedas de oro. ¿okay? Esto te toca sí o sí. bien esto, Estos tres te toca sí o sí. Y después todo esto de acá abajo que estamos viendo es totalmente random, aleatorio. Puede ser que te toque justo un día contra premio y decís la pucha. Pero puede ser que también que te toque una, un bisonte y vas a decir la Así que bueno chicos, eh, nada ha llegado el momento que tanto hemos esperado. O por lo menos yo he esperado en el año porque es un momento que me encanta la verdad. Lo que tiene que ver con Navidad, las cajas y ahí la suerte, el azar. El RNG los acompañe y que tengan una mucha mucha suerte. Y que puedan completar el, el evento festivo de manera exitosa. Cuídense, un beso gigante. Cualquier comentario me lo dejan en los eh, comentarios, justamente. Dejen ese like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Chau, chau.